Bueno, seguimos con, con nuestra transmisión ahora. Eh, Sonia, ¿estás conectada? ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá, a ver si se me escucha, si se me ve bien. Se te escucha perfecto y se te ve muy bien. Muchas Buenísimo. gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, eh, la deben de conocer, ya es famosa. Es una, es una de nuestras caras famosas de la Universidad de la, Nacional de La Plata. Sonia Bota. Ingeniera Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad Y bueno, ha sido una de... o es, mejor dicho, porque el, proy el proyecto obviamente sigue Una de las protagonistas en el equipo del de proyecto SAOCOM eh, Sonia, ya... No, es la primera vez que estás en este ciclo de charlas Pero ya hemos tenido una especie de entrevista en la cual hemos compartido en el momento En que transmitimos en directo el lanzamiento sí. de SAOCOM ¿Cómo estás Sonia? Todo muy bien, todo bien. Trabajando en nuevos proyectos y siguiendo el desarrollo de SaoCom. ¿Y cómo sigue el SaoCom? ¿Cómo va? La verdad que muy bien. La verdad que yo vengo diciendo que si SaoCom 1A fue un éxito, el 1B es del libro. Eh, la verdad que salió aún mejor que el 1A, que a veces es difícil de, de pensar. Eh, y, y nada, ahora están haciendo algunos ensayos que todavía corresponden para terminar de dejarlo 100% operativo pero ya está en camino a, a quedar operativo como el UNOA. Ajá, o sea que todo sigue tal cual o, o mejor de lo que se lo habían propuesto, digamos. Totalmente, sí, por suerte sí. Me alegro mucho. Bueno, vamos a presentar a Sonia de una manera formal, le un, un mini, mini, mini, se ve de ella. Es, como dijimos, ingeniera aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata y mágister en sistemas de exploración espacial de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Eh, con sus estudios de maestría, además de la Universidad de Leicester, eh, pasó tiempo investigando en el Politécnico de Torino en Italia y en Isaé supaero Zupaero. ¿sí? Después me dirás cómo se pronuncia, Sonia. No, mi, tengo, idea. El, mi no tengo idea, siempre lo pronuncié mal. En Toulouse, Francia. En Argentina trabaja en el GEMA de la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de La Plata, y estuve involucrada en las misiones SAOCOM 1A y 1B de la CONAE como ingeniera de control térmico. Eh, además, para la misión SAOCOM 1B fue parte del personal de soporte de ingeniería para la campaña de lanzamiento. Actualmente es la ingeniera en sistemas y coordinadora del proyecto Satélite universitario, encabezado por el Centro Tecnológico Aeroespacial, el CTA de la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de desarrollar el primer satélite propio de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, cosa que te vamos a preguntar, y que no te pregunté en la entrevista, o sea, me concentré en lo del SAOCOM, y lo reconozco, me olvidé de preguntarte por el satélite tecnológico universitario, supongo que hoy nos vas a contar al menos eh, parte... ¿No? De, de, de eso ¿No? Sí, ¿Cómo es eh, que... te iba a decir que igualmente, igualmente cuando me hiciste la entrevista estaba uh -huh. súper, súper en pañales, o sea que no tenía demasiado que contar, ahora por ahí tengo un poquito más. Bueno, está bien, me alegro entonces que yo me haya olvidado. ¿Cómo es que te acercaste a la ingeniería aeronáutica? ¿Qué fue lo que te llevó a, a elegir esa carrera? Bueno, eh, a mí la, la parte espacial siempre me interesó desde muy chica, eh, primero quise ser astrónoma y después fue como no sé no me terminó de convencer el tema de, de que sea tan, quizás teórico o quizás trabajar con datos me gustaba más los fierros no me gustaba más el tema de construir cosas y entre una cosa y la otra medio de casualidad terminé llegando a un contacto que teníamos en la conaE y yo le decía que yo quería hacer ingeniería aeroespacial o ingeniería espacial y me, bueno, acá en la Argentina no existía, entonces me dijo que lo más cercano que teníamos, y él me lo recomendaba, era estudiar Ingeniería Aeronáutica en La Plata, que tenía mucha conexión con la industria espacial, uh -huh. y bueno, nada, le hice caso, la verdad que fue la mejor decisión que podría haber tomado, porque lo disfruté siempre, y, y nada, así llegué a la, a la Ingeniería Aeronáutica, eh, medio de, de casualidad. Vos bueno, sos de La Plata, sos vecina de la ciudad. Sí, soy de, soy de Ranelag, estoy ahí un par de kilómetros. O sea que eso también debe haber influenciado, por un lado, digamos, no trasladarte eh, cientos de kilómetros a otra universidad, otro cambio de vida, digamos, pero también, digamos, me imagino un sacrificio con el hecho de trasladarte varios kilómetros todos los días. Sí, sí, encima al principio, los primeros dos años siempre en tren, así que con, todo, con todos los temas que tiene el tren de... Eh, un día tardás una hora y media, el otro día tardas tres horas porque te cancelan algo. Eh, y después tuve la suerte de poder empezar a viajar en auto, así que no me puedo quejar demasiado. Eh, fueron un par de años nomás de, de sufrir el transporte público, pero valió la pena, valió la pena y, y nada. Es como que creo que también es parte de va valorar lo que haces. Seguro, seguro. ¿Y cómo fue la experiencia de ir a estudiar al Reino Unido? Encima hiciste una maestría y vos me contaste, fue la mejor, lo, lo cuento porque si no capaz vos no lo contás, pero fue la mejor de tu, de tu corte. Sí, eh, la verdad que fue una experiencia impresionante, yo siempre digo que cualquiera, al, al que pueda ir a estudiar afuera se lo recomiendo, eh, no necesariamente para quedarse afuera, pero es una experiencia única, eh, de formación personal, profesional, de ah. ver cómo hacen las cosas en otro lugar, porque eso también te hace crecer muchísimo y te hace nada, ver qué es lo que uno podría cambiar, o qué es lo que uno tiene de positivo para continuar mejorando, así que es una experiencia muy enriquecedora. Y, y bueno, al Reino Unido llegué medio que, un poco como todo que vengo diciendo, medio de casualidad, porque yo quería ir a un lugar donde el idioma no fuese un problema, entonces para mí era el inglés, porque bueno, España no, no tiene demasiados programas de, de ingeniería espacial, entonces no lo había considerado, y bueno, entonces dije, Canadá, Estados Unidos, o el Reino Unido. Y Canadá y Estados Unidos eh, tienen programas más largos de maestría, son entre dos y tres años, en cambio el Reino Unido tiene de un año. Entonces, medio ahí en una cuestión logística, en una cuestión de decir, no sé si me quiero dedicar tres años a estudiar algo, entonces por las dudas no me meto en eso, eh, porque no estaba segura de si me iba a gustar o no, entonces por las dudas quise ir al programa corto, y bueno, me, me inscribí en el Reino Unido, ahí es, tenés que aplicar, y te tienen que aceptar. Y cuando me aceptaron, apliqué algunas becas, me dieron dos becas parciales, que se sumaron y terminaron, a ver, permitiéndome poder estudiar afuera, ¿no? Porque eh, me había mandado sin saber cómo lo iba a terminar pagando, ¿no? Era como, bueno, veré qué sale, veré qué sale porque te tenés que inscribir primero antes de poder pedir becas, entonces... Claro, claro, claro, qué experiencia. Bueno, vamos a presentar tu charla, vamos a, a mencionar el título, ¿sí? Dale. Um, la charla se llama ¿Cómo se desarrolla un satélite? Desde una idea brillante hasta tener un satélite orbitando la Tierra, pasan miles de horas de trabajo de profesionales de todas las especialidades. ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Quiénes participan? ¿Qué tipos de satélites hay? ¿Qué hay que tener en cuenta para sobrevivir en órbita? Esta charla explora todo el camino que recorre un satélite, desde el papel hasta el espacio. Bueno, en particular tema que me apasiona, me interesa mucho, así que nada, quedamos atentos a lo que nos cuentes, eh, podés compartir pantalla Dale. cuando gustes. A ver. Oh, bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si ya arranco, ¿te parece bien? Sí, sí, cómo no. Bueno. Arranquemos nomás. Bueno, perfecto. Bueno, sí, como vos decías, eh, la idea es presentar un poco cuál es, cuál es el camino, cuál es la lógica de pensamiento que tenemos cuando desarrollamos un satélite, por qué se hace un satélite, eh, nada, cuáles son las aplicaciones, y este, un poco el detrás de escena que quizás, si no estás metido en el tema, no, no se ve. Entonces, primero que nada, quiero empezar con la introducción de qué es lo que hacen y dónde están los satélites, porque creo que es algo que hay mucha gente que, con mucha razón, le cuesta visualizar, eh, porque se ven como objetos tan lejanos eh, a todos, así que bueno, voy a empezar por ahí. Y voy a empezar con, ¿Qué hacen los satélites? Eh, esto es un resumen extremadamente corto, los satélites hay de todas las formas, todos los colores y para todos los gustos, pero creo que los más conocidos son los satélites de ciencia. Eh, los satélites de observación terrestre, que se utilizan para medir eh, propiedades de la Tierra, propiedades de los océanos, eh, propiedades, eh, propiedades urbanísticas, un montón de aplicaciones que a veces ni siquiera uno se imagina. Después, bueno, de meteorología, que son satélites que se especializan en, en dar constante información acerca de, del clima en, en, ciertos, en todo el planeta. Astronomía, que apuntan hacia el otro lado, digamos, apuntan hacia las estrellas, hacia nuestro universo. Biología, que es un, una rama que quizás no se explora demasiado cuando se habla de los satélites, pero son satélites que llevan cargas biológicas y por ende estudian cómo se comporta la vida en el espacio, cómo se, cómo se comporta a la gravedad cero, cómo se comporta ante la radiación. Muy interesante la investigación y ayuda muchísimo a, al desarrollo, de, eh, al desarrollo de, del conocimiento de la, de la biología acá en la Tierra también. Después brindan servicios como son las comunicaciones y las navegaciones. La navegación, perdón. Yo creo que esta es una de los ram, las ramas también más conocidas con el GPS. Eh, no sé qué haríamos hoy en día sin, sin la navegación satelital y las comunicaciones que cada vez son más comunes, eh, cada vez es más común la, la comunicación satelital eh, por, el, por teléfono. Y después, bueno, por supuesto, defensa de inteligencia, son satélites militares que de los que hay mucho no se sabe porque son todos secretos. Sabemos que están orbitando, sabemos que se lanzaron, pero no sabemos qué es lo que hacen. Eh, y bueno, quiero resumir un poquito eh, los satélites científicos que tuvo la Argentina, que tiene la Argentina en órbita en este momento también. El primero fue el sac en el 1996. Fue un satélite de astrofísica que lamentablemente eh, nunca se desprendió del lanzador, así que, si bien el satélite funcionó perfectamente, solamente duró un par de horas en, en órbita hasta que reentró en la Tierra y no sé si eh, por suerte o por desgracia por ese fallo eh, se pudo lanzar el SAC A que es un satélite que se había construido simplemente como demostración tecnológica un demostrador no no se pensaba llevar al espacio pero bueno se, se pudo obtener otro lanzamiento a través del SAC B del, del fallo del SAC B y se lanzó en el 1998 en uno de los transportadores espaciales después Dos años después se lanza el SAC-C, que fue el primer satélite de observación terrestre que tuvo la Argentina, que midió todo tipo de parámetros, desde eh, los océanos, eh, propiedades, de la, propiedades del suelo terrestre, un montón de, de propiedades de la atmósfera, eh, y bueno, duró toda su vida útil en, en el espacio. Y después... Ya viene Sacde que creo que es uno ya de los más conocidos que tenemos en Argentina, que salió de, salió de operaciones en el 2015, y se dedicó a medir la salinidad del suelo, y a probar un montón de instrumentos que eh, fueron muy, muy innovadores en su momento, cuando se lanzó. Y por último, los SOCOM 1A y 1B, que ya son los últimos dos que se lanzaron, 2018-2020, So, es una constelación de observación terrestre para la medición de humedad del suelo y sirven para todo tipo de, para todo tipo de aplicaciones, desde la más evidente, que es eh, agricultura y, y administración de suelos, hasta quizás aplicaciones un poco menos eh, obvias, como la gestión de emergencias, como son los incendios, que hoy son tan relevantes como en Córdoba eh, y en, toda, en varias partes de la Argentina, eh, después inundaciones, aludes y todo tipo de catástrofes naturales vinculadas a la humedad o a las sequías eh, del suelo Así que, bueno, estos son los satélites que tenemos hoy en día de la Argentina Hay más, hay más no los incluí como el ARSAT o como eh, los, satélites, los pequeños satélites de radioaficionados y, y de la Universidad del Comahue, porque quería centrarme en los satélites grandes que tuvimos Los satélites eh, más... Eh, más predominantes del de la, de la área científica. Después, quiero hacer una distinción, quiero, le voy a dedicar un par de, de minutitos a, a hablar acerca de lo que se define espacio y lo que se define órbita. Porque muchas veces decimos, fue al espacio, pero nosotros, como ingenieros eh, satelitales, lo que queremos hacer es llegar a órbita. Entonces, ¿cómo se llega al espacio? Hay varias definiciones de espacio exterior. Por un lado tenemos la línea de Karman, que es la definición internacional, son 100 kilómetros, y es básicamente una línea que dice, acá es donde la atmósfera pasa a ser eh, menos predominante. Y por otro lado tenemos la definición de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es aproximadamente 80 kilómetros, son 60 millas. Eh, hay todo un conflicto alrededor de esto, hay gente que es considerada astronauta por los Estados Unidos, y gente... Y, que después no es considerada astronauta de forma internacional, porque cruzó esta línea de 80 kilómetros y no la de 100 kilómetros. Pero bueno, lo que nos da la conclusión es que es una definición arbitraria, y es básicamente una altitud de vuelo. Si uno tirase una pelota muy fuerte hacia arriba, podría llegar al espacio sin problemas. Es decir, no, no hay demasiada dificultad en llegar al espacio si uno tiene la suficiente potencia. Ahora... Permanecer en el espacio, es decir, entrar en órbita, es otra cosa. Por un lado, se requieren aproximadamente 30 veces más energía para llegar a órbita que para llegar al espacio. Esto se debe a que eh, orbitar es un tipo de movimiento donde estamos constantemente en caída libre. Es básicamente un movimiento donde nos movemos tan rápido que estamos cayendo siempre en la Tierra y siempre la estamos esquivando. Entonces, está la Tierra y uno va tan rápido que siempre la esquiva, y siempre la esquiva, y siempre la esquiva, y, la esquiva, y por eso orbitamos la Tierra. Aproximadamente, ah, bueno, me olvidé, de, iba a comentar, que por eso, porque estamos en constante caída libre, los astronautas en la Estación Espacial Internacional experimentan microgravedad. No es porque la gravedad deje de actuar a esa distancia, es simplemente porque están siempre en caída libre y siempre errándole a la Tierra. Eh, aproximadamente se requieren unos 7 kilómetros por segundo de velocidad horizontal para entrar en órbita. Eh, eso es una, una órbita baja. Es un desafío interesante, por eso hay tan pocos eh, lanzadores que lograron llegar a órbita y se ve que hay tantos lanzadores nuevos que quizás en los primeros, eh, las primeras pruebas fallan, porque no es fácil llegar a órbita. Entonces, eh, quiero darles un pantallazo de dónde están las órbitas, porque a veces parece más lejano de lo que es. Por ejemplo, eh, ahí se ve de abajo hacia arriba, en la altura típico, típica de un globo eh, meteorológico, 40 kilómetros, después los 80 kilómetros de las alas de astronauta que define la eh, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, eh, que ahí sobrepasó esa marca, el Spaceship Two, del de Virgin Orbit que por eso los astronautas que volaron o sea los pilotos que volaron en esa nave fueron considerados astronautas por los Estados Unidos pero no de forma internacional después eh, la línea de Kármán después eh, un cohete de zona típico que va al espacio pero vuelve porque es suborbital es decir nunca llega a órbita así como sube vuelve a caer un poco más arriba, 400 kilómetros, está la Estación Espacial Internacional, casi a la misma distancia que Buenos Aires está de Mar del Plata, y en 500 kilómetros tenemos los satélites eh, de órbitas bajas promedio, y ahora sí, mucho, mucho, mucho más lejos, aproximadamente tan lejos como tres veces eh, el diámetro de la Tierra, están los satélites geoestacionarios. Es decir, entre los satélites geoestacionarios, como es ARSAT-1 y como es ARSAT-2, podríamos poner tres tierras, tres planetas tierras. Están muy lejos, y ahora les voy a contar un poquito más sobre eso. Entonces, eh, para cerrar esta parte, les quiero contar sobre cuáles son los tipos de órbitas terrestres. Eh, acá se ve un poquito mejor, en la órbita geoestacionaria, lo lejos que está de nosotros. y eh, Bueno, empiezo por Leo, que es la celeste en el gráfico, eh, son órbitas que tienen una altitud menor a 2.000 kilómetros. La mayoría de los satélites se encuentran en este tipo de órbitas porque permiten eh, ver a la Tierra muchas veces durante el día, es decir, orbitan aproximadamente 16 veces al día la, la Tierra. Después, las órbitas heliosincrónicas, que es un tipo de órbita, leo, un tipo de órbita baja, que está diseñada para pasar siempre a la misma hora por el ecuador. Es decir, siempre sube, por el, pasa por el, la línea del ecuador terrestre siempre a la misma hora. Eso es ideal para la observación terrestre, porque no hay variación de luz. Imagínense que si ustedes quieren poner una cámara en un satélite, no está bueno que tenga que estar haciendo foco o teniendo que cambiar las, eh, las propiedades de la adquisición porque tiene distinta luz, porque de repente pasó y son las 6 de la tarde, o pasó y son las 12 del mediodía. Entonces, siempre pasa a la misma hora. SAOCOM 1A y 1B tienen este tipo de órbita, a 600 kilómetros de altitud, y más o menos pasan por el ecuador siempre a las 6-7 de la mañana. Eh, después tenemos la órbita circular intermedia, que es una órbita un poco particular, donde no hay demasiados satélites, pero están los satélites de navegación. Es decir, todas las constelaciones como GPS, que es de los Estados Unidos, Galileo, que es de la Unión Europea, GLONASS, que es de Rusia, y otras más, por ejemplo la de China, que no recuerdo el nombre, están todas en órbitas eh, circulares intermedias. Ahí lo que les permite es ver a la, eh, ver a la Tierra completa eh, dos veces al día. Y la órbita geoestacionaria eh, es una órbita que está diseñada para seguir la rotación terrestre. Son ecuatoriales, lo que significa que siempre están sobre el ecuador de la, de la Tierra, son muy útiles para comunicaciones y meteorología porque siempre ven el mismo punto, como siguen a la rotación de la Tierra, siempre ven, siguen al mismo punto eh, debajo de ellos. Entonces, si uno estuviese parado sobre el ecuador, le parecería que los satélites no se mueven. Eh, el ARSAT 1 y 2 tienen este tipo de órbita, y más o menos se encuentran sobre Colombia y Ecuador, porque están sobre el ecuador sobre Colombia y Ecuador, eh, respectivamente. Y estas son solamente algunas de las que existen, se las quería mencionar para que, más adelante, cuando sigamos hablando, sepan más o menos de qué hablo cuando hablo de órbitas LEO, que son órbitas bajas, u órbitas GEO, que son geoestacionarias. Entonces, ahora sí pasamos a cómo se diseña un satélite. Son siete pasos, si son simples o no, es medio una decisión de digamos, depende de cómo se diseñe, eh, pero bueno, todo comienza con un concepto, todo comienza con una brillante idea, como decía en el resumen de la, de la charla. Esta es la etapa más científica de todas, porque se empieza de una problemática que se cree que puede ser solucionada con una misión espacial, con una misión de satélite, y se empiezan a estudiar técnicas, misiones existentes, qué es lo que se puede hacer y si vale la pena, se propone la misión. Esta es, un, esta es una etapa que puede durar años, y años y años, porque es parte del trabajo de los investigadores que pueden llegar a involucrarse en estos temas. No es algo que de repente una agencia espacial dice queremos que surja una idea de una misión y manda a gente a trabajar y quiero que lo hagas en un año. Es algo un, pro, un proceso continuo. Acá es donde nacen las misiones que se van proponiendo. Después, si funciona, si dicen vale la pena, se pasa a la arquitectura del sistema. ¿Qué es la arquitectura? Básicamente se estudia si la misión es técnicamente y económicamente viable, y se definen algunos puntos muy generales de la misión. Por ejemplo, ¿Qué alternativas tenemos en cuanto a los componentes, a los sistemas, a las formas de hacer la misión, a la forma de operar? un montón de Se empiezan a definir un montón de alternativas para después poder decidir cuál es la mejor. ¿Qué operaciones haría el satélite? Porque no es lo mismo eh, hacer las cosas de una manera que de otra, por ejemplo, no es lo mismo decir voy a tomar una medición continua de una hora, que decir voy a tomar cuatro mediciones eh, separadas de 15 minutos. Después, ¿en qué órbitas podría estar? Porque como, van, como vieron en la, en la diapositiva anterior, cada órbita es muy muy distinta, lo que va a dar un, un ambiente muy distinto para el satélite, y hay que tenerlo en cuenta para las siguientes etapas de diseño. Y al final de esta etapa el satélite ya empieza a tomar forma, pero todavía no hay nada construido. O sea, la expectativa suele ser tener algo así, donde tenés todo definido, y la realidad es algo más así, una planilla de Excel, que de hecho esto es parte de lo que estamos desarrollando para el satélite universitario, así que es una de las eh, planillas de Excel reales que estamos usando, o sea, es un diseño muy básico, simplemente para ver cuáles son los posibles componentes que podría tener el satélite, por eso se le denomina arquitectura, es simplemente el esqueleto del satélite. Una vez que se completa la arquitectura del sistema, una vez que se tienen opciones que pueden funcionar, que se tiene más o menos definido por dónde quieren ir las operaciones del satélite, se pasa al diseño preliminar. El diseño preliminar es donde se empieza a definir el diseño del satélite. Ahora, el diseño todavía puede cambiar. Es decir, simplemente se están probando opciones. No, no hay nada definido y no hay nada del satélite construido. Sí se pueden empezar a ensayar algunos componentes, eso se puede hacer en caso de que sean componentes muy novedosos, o que se quiera probar que pueden llegar a cumplir la función que se les está asignando. Pero, ahora sí ya tenemos un modelo de satélite, pero no se entusiasmen demasiado, porque se ve algo así. Algo básico, pero que ya empieza a tomar forma, que ya empieza a tener más detalle, por ejemplo, como estos dos renders que tenemos acá, donde ya se empieza a ver... Alguna que otra textura, porque sabemos los materiales, empezamos a ver la forma genérica, eh, ya se puede empezar a vislumbrar cómo va a ser el satélite final. Igualmente, si uno ve, por ejemplo, el render que se hizo de SaoCom, en el momento en el que estaba en diseño preliminar, y lo ve terminado, van a poder encontrar un montón de diferencias. Eso pasa muchísimo, porque después del diseño preliminar, viene el diseño detallado. Ahora, en el diseño detallado es donde sí va a ser el diseño final del satélite. Cuando, a ver, igual se supone, por supuesto, después la realidad es distinta y después en las siguientes etapas, más que nada en los ensayos, siempre hay algo que pasa y hay algo que hay que cambiar. Pero bueno, en un mundo ideal, el diseño que se termina en la fase C es el diseño que eh, quedaría, es el diseño final. Ahora, con este diseño, el satélite tiene que estar listo para ser fabricado en su totalidad. Tiene que estar hasta el último tornillo determinado. Eh, todo para poder integrar y mandar a fabricar y ya poder empezar a ensayar. En esta etapa se hacen simulaciones de todas las condiciones que va a tener que sobrevivir el satélite. Por ejemplo, eh, térmico, eh, estructural, un montón de, cuest de cuestiones que quizás uno hasta ni se imagina, porque tiene que sobrevivir desde el traslado al lanzamiento, que es un viaje, hasta el fin de vida en órbita, durante todas sus operaciones, e incluso después, como ahora vamos a ver en un segundito. Ahora sí, tenemos un modelo así. Ahora ya podemos empezar a ver los componentes detalladamente, ya podemos empezar a, eh, a definir el satélite en su totalidad, porque ya está listo para ser construido. Por ejemplo, este es otro eh, modelo detallado que uno puede eh, encontrar. Entonces, una vez que ya está el diseño detallado, se pasa a la siguiente etapa, que es la fabricación y ensayos. Acá es donde el satélite ya está diseñado, se termina de fabricar, y hay que empezar a ensayarlo. Porque una vez fabricado, todavía no está listo para el espacio. Eh, todo tiene que funcionar correctamente, uno esperaría eso. Eh, y por ejemplo, algunos eh, ensayos que se hacen... Tenemos ensayos mecánicos, que simulan las, las vibraciones del lanzamiento, térmicos, que simulan las condiciones extremas del espacio, comunicaciones, que ensayan las antenas, porque el, el, el, el espacio es un, eh, un ambiente bastante extremo, como se pueden imaginar. Eh, y por supuesto el software, que hace, no hace mucho hubo todo un revuelo con el tema del software de la cápsula, de, de Boeing La cápsula que está compitiendo, llamémoslo Con la cápsula Dragon de SpaceX Para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional Donde les falló una parte del software Porque nunca se ensayó de forma completa eh, Ahora, ¿Cómo se llegó a ese punto? Lo dejo a criterio de ustedes, no voy a ponerme a discutir Pero eh, es necesario ensay ensayar hasta el software del satélite Porque todo tiene que estar funcionando por ejemplo, algunos eh, ejemplos de ensayos con Sadocom. Les muestro. Acá tenemos el plegado y desplegado de la antena. Que lo que ensayaba es el sistema mecánico, las bisagras que abrían el satélite para asegurarse de que todo funcionase correctamente. Que lo hizo, por suerte. Así que tanto en el 1A como en el 1B, así que los ensayos eh, valieron la pena. Después el ensayo térmico. En uno de estos yo participé para el 1A. Es un, un ensayo bastante intenso. Eh, y es una cámara gigante, acá no se llega a apreciar, bueno, adentro tenemos una personita parada eh, junto a una escalera, así que ahí pueden empezar a ver quizás un poco la dimensión de estas eh, cámaras gigantes, que lo que hacen es simular las condiciones del espacio en cuanto a las temperaturas, al vacío, eh, son cámaras muy muy poderosas, y... Por último, la, el ensayo de la antena SAR, que lo que hizo fue ensayar que, todo el, eh, que la antena estuviese funcionando correctamente. La antena SAR fue el instrumento principal, es el instrumento principal de tanto Sabocom 1A y 1B, y había que ensayar que todo funcionara, como venía diciendo. Entonces, ya está fabricado, ya está ensayado, ya está listo, y llega el momento que todos esperamos, que es el lanzamiento. Es, sin dudas el momento clave, el momento que todo el mundo quiere ver, y es un hito para la misión, por supuesto, porque ahora tu misión está en el espacio. Eh, esperemos que esté en órbita también, no solamente en el espacio. Pero ahí el trabajo no se termina. Una vez que el satélite está en órbita, hay que probar que todo siga funcionando como se esperaba. Es decir, nosotros, nosotros le llamamos que esté todo nominal, que esté todo funcionando correctamente. Y ahí, ahí sí ya podemos festejar. Cuando fue el lanzamiento del Sabocom 1B, esta es el, la foto del lanzamiento, nosotros estuvimos ensayando varias semanas antes para, para practicar eh, las operaciones que había que hacer durante el lanzamiento y luego del lanzamiento, incluyendo los ensayos en órbita. Esa soy yo, ahí atrás en la segunda fila, y fueron semanas bastante intensas y... El día del lanzamiento fue bastante intenso también, no puse la foto, pero eh, la pueden encontrar por las redes y teníamos una cara de demacrados porque la verdad que fueron unos días, fue, fue un día largo. Pero por suerte muy, muy exitoso. Entonces, ya se lanzó, ya está en órbita, está todo funcionando perfectamente, solo resta operarlo, solo, solamente resta que haga su misión. Creo que esta es la parte que más esperan todos los científicos, porque es donde... Realmente el satélite pasa a ser lo que eh, está diseñado para hacer. Y empieza a arrojar los resultados. Eh, entonces, las operaciones son un trabajo en equipo entre científicos e ingenieros, eh, como todo, ¿no? Como todo en el diseño de un satélite. Y, por ejemplo, para poner un, una demostración de cómo se, cómo se dividirían los equipos, los científicos planifican las operaciones, según sea más conveniente, eh, porque ellos son los que saben qué resultados son útiles. Entonces son los que dicen, bueno, queremos tomar tales mediciones a tal hora, tales mediciones en, con tal inclinación, y son los que van planificando la misión una vez que ya está en órbita. Antes de órbita también la planifican, porque es necesario para saber cuáles son las exigencias del satélite, pero una vez que está eh, operativo, también se va modificando y planificando. Y los ingenieros se encargan de comunicarse con el satélite y asegurarse que todo esté en condiciones. No simplemente, no simplemente le mandan los comandos que los científicos quieren que haga, le mandan las instrucciones para que el satélite se mueva de alguna manera o de otra, sino que también hay que asegurarse de que el satélite esté funcionando correctamente durante toda su vida útil. Básicamente le estamos haciendo mantenimiento. Y todo esto se hace de estaciones terrenas. Por ejemplo, la de Conae, esta es la estación, eh, perdón, el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba, y esta es el, eh, la estación terrena de Arsat, en Benavides. Eh, son estaciones, estaciones terrenas muy, muy grandes, eh, hace poco la de Conae estuvo eh, amenazada por el fuego, por suerte no se dañó nada y pudieron contenerlo a tiempo, pero... Eh, se sufrió, se sufrió bastante, así que bueno, por suerte todo sigue funcionando correctamente. Y bueno, una vez que el satélite operó, siguió su vida útil, hizo lo que tenía que hacer, esperemos que durante el tiempo que tenía que ser llega el fin de vida. Ahora, el fin de vida es algo que no se suele hablar mucho, no, no, se, no se le da tanta importancia como al diseño de los satélites, como a qué componentes tienen, eh, qué órbitas siguen, pero es importante a, hablar sobre esto, porque si no, eh, empezamos a generar basura espacial, y empezamos a, eh, a contaminar el espacio. Entonces, una vez que te dejó de funcionar, ¿qué pasa? Hasta hace algunos años quedaba 100% a discreción de los diseñadores, y algunos años me refiero, quizás hace 15 años más o menos, quedaba a discreción de los diseñadores, y bueno, si se podía, se desorbitaba, si no se podía, quedaba ahí. Ahora se está empezando a regular mucho más, ya hace muchos años, eh, antes incluso de lo que yo decía, más o menos desde el 2001, hay estándares de prácticas, eh, de buenas prácticas, digamos, acerca de, de la vida post-misión de los satélites. Eh, y en general, se se pide que el satélite tiene que quedar en una órbita que asegure, en órbitas bajas, que en menos de 25 años, luego de terminar la misión, va a desorbitar, va a volver a entrar a la Tierra y se va a desintegrar. Esto lo que asegura es que el satélite solamente contamina durante 25 años hasta que reingresa a la Tierra, y cuando reingresa se, eh, se desintegra. Y en órbitas geoestacionarias que es mucho más difícil por lo alejado que están, que reingresen, sería un muchísimo consumo de combustible, lo que se hace es que las alejan de, de las órbitas geoestacionarias al menos por 100 años, es decir, tienen que estar aproximadamente a unos 300 kilómetros de, de distancia por al menos 100 años. Entonces, llegamos hasta acá, y ¿por qué tanto diseño? O sea, ¿por qué...? Se, da, ¿Se tarda tanto tiempo en hacer los satélites? ¿Por qué son tan costosos también? Y bueno, yo decía que bueno, llegar a órbita es difícil, pero sobrevivir en órbita es más difícil todavía. Por ejemplo, el ambiente térmico es extremo. Cuando, eh, cuando un satélite está en eclipse, se tienen temperaturas de aproximadamente menos 200 grados centígrados, si es que está cerca de la Tierra, porque la Tierra como el que le da calorcito, eh, recordemos que el cero absoluto es menos 273, si no digo mal, eh, y se considera que el espacio profundo está a una temperatura de 4, grados, eh, perdón, de 4 Kelvin, eh, eso por lo menos en, la, en los cálculos térmicos e ingenieriles, espero que nadie me mate si eso no es lo que consideran los astrónomos o los astrofísicos, eh, nosotros consideramos que el espacio profundo está a 4 Kelvin pero con el calor que le brinda la Tierra, se alcanzan unas temperaturas de menos 200 grados. Cuando se expone al Sol, la temperatura sube de repente, y sube hasta quizás 200 grados centígrados si no está regulado. Entonces, en ese cambio de temperatura, puede haber daños estructurales, daños de electrónica, sin, sin ni siquiera hablar de que la electrónica suele estar eh, suele tener temperaturas de operación de entre quizás menos 10, menos 20 grados a eh, 30, 40 grados centígrados. Entonces, estas estos rangos están muy por fuera de la temperatura que puede aguantar la electrónica. Entonces, se debe proteger al satélite y ese es el trabajo de los ingenieros térmicos. Después, por otro lado, el vacío, el oxígeno atómico y la luz ultravioleta que tenemos en el espacio degradan los materiales. Eso afecta a todas las partes del satélite, pero principalmente a la parte térmica, que eh, tiene que tenerlo en cuenta, y también es muy peligroso para los componentes ópticos, que cuando los materiales externos se degradan, pueden pegarse en las ópticas, en las lentes de los telescopios o de las cámaras, y podrías arruinar toda una misión simplemente porque quizás elegiste el material incorrecto. Después por otro lado está la radiación solar Y la de Van Allen Que son los, los anillos de radiación Que hay alrededor de la Tierra Y generan problemas en la electrónica eh, Problemas Permanentes y no Es decir, hay problemas que son permanentes Donde la electrónica directamente se quema Y hay problemas donde quizás simplemente eh, perdes información Por única vez Pero eh, perder información Desde el espacio no es un no es un momento agradable. Y todo esto, sin contar que no hay segundas oportunidades. Es decir, cuando el Hubble se lanzó, que el telescopio espacial Hubble se lanzó, que el espejo no estaba calibrado de forma correcta, no estaba terminado de forma correcta, y se dieron cuenta cuando recién estaba en el espacio, tuvieron mucha suerte de que tenían el transbordador espacial para mandar a alguien, a que lo arreglase. Es decir, le mandaron el servicio técnico. En general, eh, para los satélites, yo diría que casi siempre hubo algún que otro caso de algún satélite que fue, eh, fue... atendido por un servicio técnico, por así decirlo, eh, pero en general no hay segundas oportunidades. Si se lanza y no funciona, no funciona. Y son, es mucha plata y es mucho eh, diseño para tirar a la basura. Entonces también hay que tener en cuenta que todos los sistemas esenciales se diseñan con redundancia y preparados para tolerar fallas. A lo que nos referimos con esto, es que siempre el sistema tiene una segunda oportunidad para tolerar fallas, es decir, una segunda... Eh, si falló, por ejemplo, el sistema de control de actitud en una parte, el sistema de control de actitud tiene otros sistemas para poder seguir funcionando. Y todo se diseña con muchísimos márgenes y con muchísimo cuidado para que todo funcione, a pesar de que algunas partecitas fallen. Entonces, siempre hay una forma de rescatar el satélite. Y todo eso insume muchísimo tiempo de diseño y muchísimo trabajo. Y no me quería, no quería eh, dejar de hablar de quiénes trabajan en satélites. Porque es una pregunta que me hacen mucho y es muy fácil ver ciertos roles técnicos, como son los ingenieros de todo tipo, porque no hace falta ser ingeniero aeroespacial para trabajar en satélites o en la industria espacial. De hecho, yo siempre digo que en realidad tienen más chances de trabajar en la industria espacial los electrónicos y los informáticos, porque tienen un área de trabajo mucho más amplia que nosotros. Eh, que quizás, si sos ingeniero aeroespacial, estás súper especializado y hay solamente un par de, de, de puestos para, para nosotros. Entonces, hay ingenieros de todo tipo. Científicos, tanto en la parte de la misión en sí, como para el desarrollo tecnológico. Técnicos, que se encargan de todo lo que es eh, el armado del satélite, el, la integración del satélite, las pruebas, eh, muchos de los procedimientos del satélite están hechos por técnicos. Control de calidad, que no puede fallar, en general siempre vemos eh, ingenieros con muchísima experiencia, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, que se dedican a la parte de control de calidad. Pero, con todo esto, nos estamos salteando muchos otros roles, que quizás no son tan evidentes, y que, siempre digo, no hace falta ser ingeniero o científico para trabajar en la industria espacial. Por un lado, algo que a mí siempre me gusta destacar, y creo que no se le da suficiente importancia, es la comunicación y divulgación científica. Es importante que la gente sepa por qué hacemos satélites, para qué sirven, qué es, lo que, hey, qué es lo que nos beneficia a nosotros, para qué queremos gastar plata en mandar cosas al espacio. Y eso es un trabajo que hay muchísima gente que lo hace, lo hace de maravilla, como es Diego, y la verdad es que necesitamos mucha más gente haciéndolo para que todo el mundo se entere de, de qué es lo que estamos haciendo desde la industria espacial. Después, Yendo más al, a la parte de vuelta del trabajo en sí, del satélite, tenemos abogados en el área de patentes, porque estas son áreas de mucha innovación tecnológica, y por ende hay muchos eh, desarrollos patentados, y se necesita gente que lo sepa hacer, nosotros yo si tuviese que hacer una patente no sé cómo hacerla. Eh, después tenemos gente en finanzas y administración de presupuesto, de nuevo, gente que sepa realmente lo que, lo que está haciendo No simplemente que un ingeniero se ponga a hacerlo Para algo hay gente que estudia para este tipo de, de trabajo eh, Después, uno que quizás también pasa desapercibido Es todo el sistema de compras y suministros eh, Hay gente que tiene que, a ver, tiene que haber gente dedicada a esto Porque es algo que insume muchísimo tiempo Y muchísimo trabajo Y eh, es esencial Y por último, sin... Eh, sin irnos demasiado de todo esto, el manejo de recursos humanos eh, también es esencial para que cualquier equipo funcione bien y siga creciendo. Entonces, tenemos gente de todas las áreas y todas las disciplinas trabajando en satélites, y no solamente ingenieros y científicos, así que, si hay alguien que está viendo que quizás no es ingeniero o no científico y dice, yo quisiera trabajar en esto, quizás lo, puedas, lo pueda hacer. Entonces, quería cerrar la charla con... Eh, hablando un poquito de satélites y astronomía, porque es el día de la astronomía argentina mañana, entonces quería, quería contarles un poco eh, acerca de la zona de, de, de colaboración. Por supuesto, eh, no, hay nada más, no hay nada más lindo que ver la, los resultados de los observatorios espaciales que tenemos eh, eh, operacionales, ¿no? Estos, estos observatorios... Eh, muchos orbitan la Tierra, así que son técnicamente satélites, así que los voy a incluir porque quería hablar de ellos, eh, y aprovechan la, la ausencia de la atmósfera para mejorar sus mediciones, para tener menos ruido, eh, para poder ampliar el espectro que pueden medir, eh, generan muchas mediciones que no son posibles de lograr desde la Tierra. Incluso algunos siguen algunas órbitas que les permiten cubrir el cielo de una manera que no sería posible desde la Tierra. Y por ejemplo, hoy operativos en órbita terrestre tenemos el Hubble, que es creo el más icónico de todos, es el más reconocido, nos ha dado imágenes impresionantes. Es un telescopio de luz visible, eh, infrarrojo cercano y ultravioleta, que bueno, viene estando en órbita desde hace 30 años, sí, 30 años, 1990, así que, y se espera que pueda funcionar durante muchos años más, así que esperemos que siga siendo así. Después tenemos el XMM Newton, que quizás no es tan conocido, fue lanzado por la Agencia Espacial Europea en el 1999, así que le, está, le pisa los talones al Hubble en edad. Es un telescopio muy distinto al Hubble, eh, lo hace en, en los espectros de rayos X, y luz visible y ultravioleta, y fue muy importante y sigue siendo muy importante en la investigación de agujeros negros. Por ejemplo, descubrió el el ritmo al que giran los, los agujeros negros, junto con otro telescopio que también realizó mediciones en simultáneo. Y después, uno que a mí me fascina personalmente, el TESS, es un telescopio que se lanzó hace muy poquito, los, desde los Estados Unidos en el 2018, y es un telescopio que está especializado en la detección de exoplanetas. No quise ponerlo acá, porque no quise poner eh, la órbita, porque no quería extenderme demasiado, pero si tienen tiempo, busquen la órbita que describe este satélite, porque es muy alocado, básicamente se acerca muchísimo muchísimo a la Tierra, y después se va tan lejos que va más allá de la Luna. Y eso lo que le permite es observar todo el campo, toda, toda la esfera celeste alrededor nuestro, y poder eh, detectar exoplanetas eh, por todos lados. Y por supuesto, eh, eso era lo positivo, pero también quiero hacer un comentario acerca de la, lo que es la contaminación espacial, que está generando algunos conflictos entre la industria espacial y la comunidad astronómica, y básicamente hay cada vez más satélites en órbita y el número va a crecer rapidísimo, porque hay muchísimas constelaciones planificadas, hay, la más conocida es Starlink de SpaceX, y yo creo que, bueno, como decía, ¿no? es uno de los grandes conflictos, y creo que desde la industria espacial tenemos que reconocer este impacto y tenemos que trabajar para mitigarlo. Eh, creo que hay, que hay que generar más conciencia sobre la contaminación espacial y sus efectos, y quizás desarrollar nuevas tecnologías para reducir el brillo aparente de los satélites, que esto es algo que se está hablando, pero bueno, hay que ver a qué se llega, y hay que encontrar un balance entre lo positivo que, ten de, que tenemos en colaboración, y quizás eh, mitigar estos, estos problemas que afectan a la astronomía observacional desde la Tierra. Y por supuesto, para cerrarle una nota más positiva, quería hablarles qué se viene en la astronomía desde el espacio, órbita terrestre y más allá, porque no me podía contener uh, sobre los desarrollos que había, entonces no me quería limitar a la órbita terrestre. Por ejemplo, creo que el, este es el, más conoc, el siguiente más conocido, probablemente después del Hubble, que es el telescopio espacial James Webb, está planeado para el 2021, esperemos, porque se viene posponiéndose mucho, así que no pondría las manos en el fuego porque se lance en el 2021, pero eh, es un telescopio que viene, entre comillas, a reemplazar a Hubble. No es que se busca reemplazar en el sentido de que se lanza el James Webb y deja de existir el Hubble, pero sí, eh, cumplen funciones muy similares. Eh, tiene un, es un telescopio de luz visible, infrarrojo cercano y ultravioleta, y el espejo que tiene el James Webb es algo así como cuatro veces más grande que el Hubble, así que nos va a permitir ver mucho más allá de lo que vemos con, con este otro telescopio. Y algunos menos conocidos, como el WFIRST, que está planeado para el 2025, también desde los Estados Unidos, es un telescopio de luz visible y infrarrojo cercano, y está planificado para hacer eh, ciencia de energía oscura, exoplanetas, y un montón de aplicaciones más, que no tienen nada que ver a lo que nosotros vemos quizás de Hubble, o lo, lo que vamos a ver de James Webb. Y por último, uno que me vuelve la cabeza, así que no quería dejar de mencionarlo, a pesar de que no sea 100% de astronomía, es eh, la constelación Lisa, que es una constelación planificada por la Agencia Espacial Europea, en el, 20, 20, en el 2034, y va a ser un detector de ondas gravitacionales que complementa a LIGO y VIRGO en la detección de, estas, eh, de estos fenómenos, pero desde el espacio, lo que se espera que pueda llegar a detectar otro tipo de ondas gravitacionales, quizás más débiles que las que se pueden detectar desde acá, desde la Tierra, y probablemente también desde otra perspectiva. Y para eh, finalizar, las futuras misiones argentinas que tenemos por un lado, Sabiamar. esta es una misión que está planificada para el 2022, se está haciendo en conjunto con Brasil, y va a estudiar los océanos y las costas. Este es el siguiente satélite que tiene la CONAE en el tintero, ahora que ya se lanzó SAOCOM-1A y 1B. Y por otro lado, eh, el satélite universitario, esta es una imagen representativa, es nuestra, pero no sabemos todavía si el satélite va a ser realmente así, estamos estudiando la misión, y esperamos que se pueda lanzar para el 2022 o 2023. Este, todavía no tenemos misión definida, pero tenemos cinco misiones en estudio, así que nada, esperamos próximamente poder hablarles acerca de qué es lo que va a ser finalmente este satélite. Así que bueno, muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan estaré encantada de responderla. Bueno, excelente, Sonia, excelente charla. Me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Hermosa charla, gracias. Me encantó la componente astronómica barra Argentina, hacia el final, desde ya, Argentina es un país con, siempre digo, ¿no? Muy poquitos países en el mundo tienen la rica historia aeroespacial que tiene nuestro país, y astronómica. Sí. Eh, lo que fue el acto antes de tu charla marca la, la riquísima historia astronómica de, de nuestro país. En particular con los telescopios que se vienen, eh, comparto plenamente lo que decís porque entre Lisa y, y el James Webb hay, hay dos componentes en, en, en términos astronómicos que se vienen a futuro que nos tienen muy eh, ansiosos a, a todos los astrónomos. Digo, con el web no solamente vamos a estar detectando atmósferas de otros planetas, sino ya, según lo que dicen quienes están a cargo de, del web, eh, poder detectar las componentes químicas que contienen esas atmósferas en esos exoplanetas. Entonces, no podemos dejar de imaginarnos, ¿sí? en ese contexto, a, eh, a la situación en la que eh, comenzaríamos a encontrar eh, vapor de agua, carbono, nitrógeno, oxígeno, toda la todo lo que eso implica ¿no? en la comunidad astronómica. Y después con Lisa, eh, ya con Ligo y Virgo, se abrió una nueva ventana de observación eh, en el espacio. Pero con Lisa, esa, eh, esa ventana se ampliaría muchísimo. Y lo que podríamos llegar a, a aprender y a comprender del universo sería increíble realmente. Sí, sí, totalmente. La verdad es que lo que se puede hacer desde el espacio, eh, para la comunidad eh, astronómica, es impresionante. O sea, y la verdad es que me encanta leer sobre nuevos eh, telescopios y todo, porque a mí me, lo que me sorprende es cómo, es decir, incluso trabajando en el, en, el, en el ambiente, ¿no? Pero, cómo logran esos espejos perfectamente pulidos, gigantes, y pasarlos, sí. llevarlos al espacio, la verdad es que es una locura. Así que a mí me interesa tanto desde la parte técnica como después, bueno, ver los resultados. Seguro, seguro. Eh, después, antes de pasar ya, tenés algunas preguntas en el chat desde ya. Antes de pasar a las preguntas, me, me gustaría hacer un, un comentario, porque realmente me impactó. cuando, de, lo, Mientras estábamos preparando el directo del lanzamiento del Salcom, y, y te hicimos la, la entrevista, por cierto, a vos y a, y a Marco Actis, eh, estaba observando un documental de Conae, ¿no? sobre lo que fue la preparación, de, en particular, de, de, del SAOCOM 1A, que de alguna manera fue, me animaría a decir, muy igual, igual o muy similar al, al, al SAOCOM 1B. Y una de las cosas que más me impactó, y vos lo, lo, lo marcaste, obviamente la charla si no se hace muy larga, lo marcaste muy por arriba, pero lo que, una cosa que me impactó fue cómo, desde lo ingenieril los técnicos argentinos, pudieron diseñar un sistema ¿sí? de rodillos eh, inflables y, y deslizables para simular, eh, uno diría, la gravedad cero ¿sí? de, de, de la entrada en órbita del satélite y el despliegue de las antenas. En otras palabras, con esos eh, rodillos, soportaban el peso de la antena, pero con el peso exacto de la antena. Es decir, ni menos cosa de que cayera la antena, ni más cosa de que la levantara cosa de que la antena se pudiese desplegar de manera muy, muy similar a, a como realmente ocurrió en órbita terrestre. Me impactó, me impactó el, el, el diseño y, y la idea que se les ocurrió, realmente maravilloso. No, sí, la verdad es que es impresionante, porque encima es un sistema ultra, ultra delicado, porque imagínate que está preparado para desplegarse en el espacio, no está preparado para tolerar la gravedad terrestre, entonces era, es un sistema que tiene que estar muy bien diseñado, porque podés romper la antena, y no querés romper esa antena. Sinceramente, es un, un componente, un instrumento que llevó muchísimo trabajo, eh, porque tiene que estar perfectamente plano cuando se despliega, porque si no, puede generar errores, interferencias en las mediciones. Claro. Y la verdad es que es impresionante. Yo tuve la suerte de poder verlo en persona, pero no verlo en funcionamiento, así que no sé muy bien cómo es que funciona, cuál es el mecanismo pero sí, es impresionante, y más, si te imaginas cuáles son las dimensiones de la antena de SAOCOM, que estás, claro. hablando, de, estás hablando de unos 3 metros por eh, 10 metros, eh, 3 metros y medio en la parte más ancha, eh, y 10 metros de largo, así que es un mecanismo muy, muy grande. no Impresionante, sí, sí. La verdad que, que me impactó, y ver las fotos del SAOCOM desplegado con la antena, realmente es tremendo. Bueno, te leo algunas preguntas, ¿sí? De claro. nuestros Um, yo digo oyentes, en realidad son oyentes este, y eh, sí. son más que oyentes por, por la transmisión en sí, digamos. Bueno, eh, la gente que nos acompaña en, en, el, en el chat. Um, ya te, te digo, la primera estaba por aquí. Aquí, de Jazmín. ¿sí? Um, si no tengo eh, aeroespacial eh, ni aeronáutica, ¿qué puedo seguir? Bueno, tengo una manera, de lo contaste, ¿no? ¿Qué puedo seguir? para insertarme al mundo aeroespacial, tanto en Argentina, en CONAE, como fuera del país? Bueno, yo creo que, primero que nada, depende mucho de lo que te guste, porque la realidad es que tampoco es cuestión de seguir una carrera que no te gusta, donde va a, que duran al menos cinco años, en general seis, siete, quizás hasta ocho, si por ahí te atrasaste con alguna materia, no está bueno estudiar durante tantos años algo que no te gusta. Pero, de las opciones que hay creo que electrónica o informática, electrónica es la más, eh, de que, donde más trabajas con, con el satélite en sí, eh, electrónica es una de las más eh, solicitadas en la, en la industria espacial, y eh, mecánica no se queda atrás, porque mecánica habla de, eh, toca todo lo que es el tema estructural, y todo lo que es el tema de mecanismos, lo que hablábamos recién de SAOCOM, del despliegue de la antena, está hecho entre mecánicos y electrónicos, así que... Eh, es, son dos carreras para considerar. Y después, si te interesa más, quizás la parte de las operaciones y de, eh, de la logística y todo eso, industrial no es una mala, una mala opción. Y por supuesto, bueno, informática eh, cubre todo, así que informática también puede entrar en, el, en la ecuación. Seguro. Bueno, le podemos decir, la, la podemos invitar a Jasmine a que venga a la Universidad Nacional de Alberta, que tenemos todas esas carreras. Totalmente. <risa> Totalmente, y, te, y tenemos, mucha, sí, y tenemos muchas, eh, muchos proyectos en la parte espacial, así que de, siempre va, vamos a tener algo como para, que eso es lo bueno, no salir con un poco claro. de experiencia profesional en el, en el área. Claro, justamente, no me, me das pie para hacer un, un breve comentario, que más allá de que Argentina tiene una rica historia aeroespacial, gran parte de esa historia está en función de nuestra Universidad Nacional de La Plata, en la facultad que vos estudiaste, en la Facultad de Ingeniería. Sí. Eh, así que realmente es muy interesante en ese sentido la, la, la, las puertas que abre nuestra universidad con esa componente práctica que vos decís, ¿no? Con el CTA, con, con GEMA. Sí, eh, que, de hecho te iba a hacer un comentario, que de los satélites que yo mencioné al principio de todo, el único en el que la Universidad de La Plata no participó, y nada más que no participó en 100%, participó muy poquito, es en el SAC-C. Entonces, tanto del SAC-A al claro. SAC-D y SAOCOM, Participó en prácticamente todos los satélites. Uh -huh. Bueno, y ahora con el primer proyecto de satélite universitario. ¿Sí? Exacto, sí, sí, sí. Que esperemos que sea... Uh -huh. decime, decime, decime. Esperemos que sea el primero y no el único. No, seguro, seguro. Me, me, soy, soy optimista, o quiero serlo. Sí. Eh, creo que la rueda está comenzando a girar. Y generamos, estamos generando muchos recursos humanos. Ojo, es un país que eh, es muy ciclotímico, como, somos una sociedad muy ciclotímica, tenemos un movimiento pendular continuo, eh, nuestra historia está marcada por proyectos espectaculares que han dado resultados y que nosotros mismos hemos eh, dado de baja, porque uno podría decir, los dio de baja un gobierno, el gobierno es quien nos representa, y nosotros como sociedad avalamos a esos gobiernos. Entonces... Si no vamos a caer en la dicotomía de, al menos es mi pensamiento, que los gobernantes son una casta aparte, o son extraterrestres y la sociedad por otro lado. Yo creo que no es así, entonces me parece que en ese sentido intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido en otros momentos y, y, y que esto, eh, esto comience a crecer cada vez más. ¿sí? Sobre todo para darle más cabida a, a, a, a los jóvenes y podamos desarrollar nuestro país de una vez por todas. Te pregunta Leonardo, ¿hay mucha diferencia de tecnología entre un satélite terrestre y una sonda que se envía a orbitar, por ejemplo, otro cuerpo celeste? Y en realidad es una doble pregunta, si ¿sí hay algún proyecto argentino para enviar una sonda a otro cuerpo del sistema solar. Bien. Pregunta excelente. Yo, cuando estaba armando esta presentación, tuve la duda de si incluirlo o no, y llegué a la conclusión de que, bueno, no se me extendía demasiado, así que no lo quise incluir. Pero es una pregunta muy buena. Eh, digamos que, en principio, en la parte más básica, digamos, de lo que yo llamo la arquitectura, lo que los componentes básicos y qué sistemas va a tener, no cambia demasiado. Ahora, ¿qué técnicas y qué métodos y qué capacidades tiene el satélite, ahí sí va a tener una diferencia importante. Más que nada porque las comunicaciones, por ejemplo, están limitadas a lo que nos permita la, las comunicaciones en espacio profundo, que están mejorando, pero son muy muy muy muy inferiores a lo que podemos lograr en, en órbitas terrestres, por lo que la cantidad de datos que pueden generar es mucho menor, a lo que uno podría generar en un satélite de observación terrestre, por ejemplo. Y después, hay que tener en cuenta que cuanto más te alejas del Sol, menos energía producen en tus paneles solares, y por eso vemos satélites y sondas con energía nuclear, no es una decisión arbitraria, es uh -huh. una cuestión de ingeniería. Y después, por supuesto, bueno, todo la, la pro eh, toda la problemática térmica, que como yo decía, acá quizás estamos un poquito cubiertos porque tenemos el calorcito de la Tierra, pero en espacio profundo no lo tenemos, y se alcanzan temperaturas muy, muy bajas, eh, por lo que, bueno, hay que encontrar formas de controlarlo. Así que, no, las tecnologías en sí, no, no es que sean tan distintas, pero hay problemáticas distintas que hay que, que cubrir. Una pregunta relacionada con esto último que marcaste, ¿sí? que también... Eh la hace Leonardo, en cuanto a las muy bajas temperaturas ¿sí? que hay en, en órbita terrestre, por ejemplo, que es de los satélites a los que te referís, ¿es viable aprovechar esa baja temperatura para eh, emplear materiales superconductores en alguna parte del satélite? Es muy probable, es muy probable. No, no conozco misiones que lo hagan, puede haber, puede haber y no yo no lo sé, eh, ¿Sí? pero es muy probable que se pueda aprovechar. De hecho hay muchas misiones que son de observación, ya sea terrestre o astronómica, que aprovechan esas temperaturas bajas para enfriar de forma casi, de forma criogénica los eh, detectores, con muchísima menos energía que quizás lo que necesitarías en la Tierra, eh, quizás a menos 120, menos 150 grados, para lograr eh, mediciones mucho más precisas eh, con los detectores. Así que no veo por qué no se podrían aprovechar eh, superconductores. Bien. Bueno, vamos con las últimas preguntas, tenés, tenés varias. Charla muy interesante, por cierto, a la gente le gusta mucho. Eh, en cuanto a los componentes ¿sí? que utiliza un satélite, por ejemplo, en, lo, en los que vos has, has trabajado. Eh, ¿Se obtienen todos en Argentina? ¿Se fabrican aquí? ¿Se obtienen algunos componentes en el exterior? ¿Cómo es esa situación? Bien. Hay un poco una mezcla entre lo que se consiga, lo que, se, lo que conviene, eh, lo que se piensa a largo plazo, Así que en realidad es un poco y un poco. Eh, muchos de los componentes se fabrican acá, muchos se obtienen afuera, y no hay que pensarlo de forma de, bueno, este lo adquirimos afuera porque no tenemos capacidad de hacerlo. No necesariamente es así. Eh, lo que hay que pensar es que si es un componente que vas a usar por única vez en un satélite, no vas a poner toda una planta de producción para fabricar un componente que quizás vos no tenés. Eh, acá lo importante es, se adquirió afuera, pero se... Testeó, se, se integró y se diseñó, por así decirlo, en la Argentina Porque, obviamente, el componente por sí solo no va a funcionar Entonces hay que hacer todo un diseño detrás Y el diseño es lo que te da capacidades Así que, eh, sí, bueno, es un poco y un poco y, sí. y tiene que ver con esto, ¿no? Con la conveniencia de, bueno, cuál te conviene fabricar y cuál te conviene adquirir A mí esa pregunta me parece que tiene mucho peso, que es muy importante, y tu respuesta en particular, es una opinión muy, muy personal la que voy a dar, porque en, en el desarrollo satelital argentino muchas componentes se han desarrollado aquí en nuestro país, aparte de desarrollar toda la infraestructura, por ejemplo, en cuanto a eh, cámaras para simular las condiciones del espacio exterior. Antes, en la década de los 90, íbamos a llevar los SAC a Brasil para probarlos en cámaras brasileras. Ahora los probamos acá. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lamentablemente, eh, más de un comunicador ¿sí? social de, de mucho peso, de mucho peso a nivel nacional, en su momento, cuando se lanzaron los SARSAT hizo referencia a que era todo comprado afuera, y que en realidad lo que se hizo aquí en Argentina... Eh, era ensamblar esos satélites, con toda la importancia que tienen los satélites geoestacionarios de comunicaciones. Cosa que a mí me llevó a expresar en las redes sociales, qué raro entonces que no todos los países tienen satélites geostacionarios, porque se compraría absolutamente todo en algún proveedor, y se ensamblaría en el país. Por eso remarco la, la importancia de esa pregunta de, de nuestro espectador y, y tu respuesta. ¿sí? En cuanto al satélite universitario, eh, Se tiene ya definido algunas funciones que podría llegar a cumplir el satélite de la Universidad Nacional de La Plata, en el cual vos sos coordinadora, ¿no? Estás como, sí. como coordinadora. Sí, sí, soy la coordinadora del área técnica del, del proyecto eh, en sí, así que sí, sí, estoy como coordinadora. Y Qué bueno. tenemos, eh, tenemos algunas... Eh, misiones ya eh, bajo evaluación, tenemos cinco distintas, desde, en áreas tan variadas como eh, Clima espacial, eh, observación terrestre, de la atmósfera, de demostración tecnológica Tenemos un montón de, de áreas, de hecho hay una que estamos evaluando también de astronomía Así que tenemos eh, también de, por este área pero no tenemos todavía definido cuál es la misión final y tampoco puedo decir demasiado porque estamos en plena etapa de evaluaciones, entonces sería eh, un poco eh, injusto por ahí para los... porque se presentaron proyectos, eh, estamos, eh, nosotros llamamos a convocatoria, eh, hace ya un par de meses, en agosto se cerró y nos llegaron un montón, un montón de, de propuestas desde, un, desde muchísimas áreas, eh, lo cual filtramos a cinco misiones y un par de, de desarrollos particulares que también nos interesan de otros objetivos, y, y bueno, ahora toca el, el, el difícil trabajo de elegir uno, uno para continuar, y los demás probablemente continuemos en colaboración con los investigadores porque nos interesa tener otras misiones para futuros satélites, así que eh, probablemente veamos satélites muy variados. Genial, bueno sí, me parece, me parece que eso es lo importante, ¿no? el poder tener, vos fíjate sos una muy jovencita ingeniera, y ya con experiencia, y ya a cargo de un proyecto de este calibre. Esto lo que marca es todo el futuro que tenemos en desarrollo satelital argentino, vos sos un claro ejemplo de ello, sobre todo incursionando por el lado de las universidades, y me parecería muy fructífero que cada vez se articule más eh, lo universitario como componente estatal con lo privado, ¿sí?, y me parece que sería un círculo absolutamente virtuoso. A ver, no estoy diciendo nada original, es lo que han hecho las grandes naciones para desarrollarse. Así que, bueno, como te lo dije en la entrevista, ya sé cómo pasa el tiempo, ya hace unos meses, eh, es un orgullo, como miembro de la universidad, que, que bueno... Eh, que tengamos gente como vos, joven, este, que nos ha dejado representados muy bien afuera y que esté a cargo de estos proyectos. Así que muchísimas gracias por la charla y toda la polenta eh, para adelante, ¿sí? para seguir a, eh, para hacer que, que lo que podemos brindar de la universidad siga creciendo. ¿sí? Muchas gracias eh, por la invitación y por tus palabras, y para mí es un gusto. Bueno, gracias Sonia. Bueno, muchas gracias y, y nos vemos. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta tarde tan especial, ¿sí? eh, conmemorando o celebrando el, el Día de la Astronomía Argentina, que va a ocurrir justamente mañana, sábado 24 de octubre, en conmemoración de lo que fue la fundación, el 24 de octubre de 1871, del Observatorio Astronómico de Córdoba. Así que muchísimas gracias a, a todos por acompañarnos como siempre y nos vemos el viernes que viene a las 18 horas. Chao y como siempre decimos, cuídense mucho.